Viral, un, un oficial, oh, o no, no sé si es oficial, al parecer el, el señor es un como un seguridad, es lo que tengo entendido. No es una policía, un, un policial de verdad, o sea, es como un seguridad, como esa compañía que contratan un, un seguridad. Y el señor mató tres. El tipo, pues, acá. Pues el tipo es un agente de seguridad que mata tres compañeros en Bonao, que eran sus amigos. Eh, un agente de seguridad mató a, dos, dos, a otros dos colegas y a un ingeniero agrónomo, hecho ocurrido en la, en la compañía tabacalera, donde trabajaba en la comunidad de Caribe, del municipio de Bonao, provincia de Monseñor Noel. El hombre fue identificado como Alán Pascual, de 42 años, y la víctima como Manuel Arismendi García, de 58 años de edad, Freddy Antonio Aquino, de 63 y el agrónomo de la nacionalidad eh, nicaragüense, José Alberto Martínez, de 42 años. Tras eh, la detención, el, seguri el seguridad indicó que él no sabía por qué había asesinado a su compañero de trabajo, los cuales, dijo, eran sus amigos al tiempo que explicó que ese día no quería trabajar, pero fue obligado por su superior. Yo no entiendo. <risa> tienen video, no tienen, consiguieron? Villalona le pudo pasar el video donde él confiesa. Pues eso fue la, muerte. La, la, la Vamos a escuchar el video. Vamos a escuchar el video. ¿De qué vino usted a cometer ese hecho? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué problema tú tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tú pensaste? ¿Por qué lo hiciste? Ellos no tenían problema conmigo. Problema mío, personal, de, de vicio. De hoy. ¿Qué vicio tú tienes? Usa. ¿De edad? ¿Tú debías dinero, pendito? ¿Qué Pedido, Tú perdiste mucho hoy. Y te mató, tú fuiste a trabajar. ¿Por qué no te conociste? Yo casas? fui a trabajar y salí de trabajo y me dolió una muela y dije que no quería trabajar ¿Y qué pasó entonces? El supervisor que trabajara. Y yo me fui y salí. Dije, no quiero trabajar. Y yo, ven, ven, ven a trabajar. Lo corrí para allá. Y ya hizo lo que hice. Pero tú no pensaste tú... Te dio para eso y fuiste, y fuiste matado uno a uno, así. ¿Cómo fue que tú empezaste? Yo maté primero al compañero mío que estaba allá arriba. Después bajé de pie y maté el de la puerta. Después subí allá y maté al el que está en el encargado. ¿Pero por qué? Porque es que todo tiene un, un no, sí. No sé. ¿Y ahí me dijiste un sí? Permiso. No sé. Yo había pedido más dinero de ahí y nunca me había metido eso en la Sí, porque de hecho ve es que mataba uno, pero. Matar a uno y si bueno, well, voy a matar a tu hijo. Sí. Repíteme eso. tú lo mató? Pero tiene que haber una razón. No. ¿Por qué tú lo mataste? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Es el John de... de sí? El John sí. Wheat. No el John Wheat de, de, de Monseñor Noel, de uh -huh. Bonao. Tiene que ser el señor porque un tipo que matara a tres personas por nada. Solamente porque no tenía, quería trabajar. Tiene que eso está raro, algo raro hay ahí. Dice mamá, hay gato entre macuto ahí. Nadie mata a nadie que, yo te voy a matar di que por nada. Tú no hiciste. Yo estaba aburrido ese día. Mira, mi vaina. Hay personas que tienen la mente muy débil, muy débil. Alguna incomodidad sí. y mira, mente vaga sendero del demonio. Dice la palabra. Cuando usted tiene la mente muy débil, ahí que viene el enemigo a atacar. Psicológicamente. Él no quería trabajar. Llegó ahí con la mente débil, seguro, con problemas. Uh -huh. Y se pasó lo que tenía que pasar. La mente, pero que eso está muy raro está raro, raro. Está raro. está raro, está raro, está raro. Eso está muy raro. No, porque una gente que diga que por nada, por el hecho de. De nada. Y también. A cuando él más ma él mató el primero se escuchó el tiro seguro yo, yo digo fue el tiro película de John Wick usted viste la película de John Wick okay. que el tipo viene y pa pa pa y mata a todo el mundo porque si usted eh, él mató uno arriba dicen pues, se escuchó el tiro inmediatamente usted seguridad y usted escucha un tiro está raro. y mató al otro entonces el otro cuando well, está como raro eso y, y otra cosa, vamos a poner un ejemplo, el motivo de la, de por qué lo hizo. Tú no tienes ni deuda, digo yo. No fue, no fue ni a de mujeres, tú no estabas... No, decir, él, mira, él, él, él... ¿Sabes dónde esos casos pasan? En Estados Unidos. En sí, Estados que la, Unidos que, gente... que llega un tigre loco y se y va para un sitio donde están los latinos y a tú hay que ver, a lo mata. Solamente en Estados Unidos pasa eso. Pasó así aquí ahora... Es así, hoy tienen que investigarlo a él bien, porque ayer seguro bajo una sustancia o algo que uno nunca sabe. No, porque fue de recién preso, hoy mismo sí. tiene que... Tiene que ya, hoy que él pasó el día y sabe ya, y si tenía a, a, algún tipo sí, de droga... Sí, eso pasó con cuando materialía la agarraron con la droga, mm. se estaba riendo ella ahí en el momento que la agarraban. Y sí. ella me iba y a el dijo, problema. pero vean, ¿cómo que yo me estoy riendo en un momento tan serio? Eh, como como droga eh, tiene que chequear a ese hombre hacerle estudios todo para ver si era bajo el efecto de, de cualquier sustancia porque da mano damas no es el perico como dicen sí. Hay eh, sustancia alucinógena que te ponen o oh, también hay que averiguar pues si acaso había un robo de por medio hmm. es también. que mira habían tres seguridad con el cuatro en diferentes puntos <coughs> distanciados que duran los tres juntos, que llegó pa, pa, pa, pa. Uh -huh. Sonó un tiro, inmediatamente usted está en un lado solo. usted no me tenga un silenciador. Ah, y y, y no tenía silenciador porque el revuelve lo mostraron y no... Pero no y, y esa gente no ve no me, no me silenciador en película. pan Si no escuchar eso, usted se mueve y una vez se comunica con otro. Porque si, si eran cuatro ellos, tiene que comunicarse por radio. Fulano, fulano. pa Y ve el hombre eso está muy raro no, no, está raro aparte de Pero eso no, no, eh, esa tabacalera no tiene uh -huh. cámara de vigilancia tiene que Pero, tener yo no sé la cuarentena como que no ha eh, puesto a la gente como que iba a hacer sí. lo que era últimamente solo del muchachito la gente en la calle bebiendo como loco ahora con eso yo siento como que la cuarentena está forzando porque, la está gente está forzando la gente yo siento Creo como que, que, que esto de lo de coronavirus eh, eh, está tan arrancado la gente co, en su casa. Sí, lo, lo, lo ha trabajado psicológicamente. psicológicamente porque la es. gente piensa que que está loco es que se come un... Sí, sí. O, o anda tirando piedras. No. Aquí hay personas... Yo conozco una amiga que este estado de, de cuarentena mm. la ha puesto con problemas psicológicos. ¿Me ¿No entienden? Depresión y cosas, porque fue de repente que frenaron todo. Sí, y, ¿No y tenía una vida, tenían una vida Entonces de una hay forma. persona. Mira, ¿qué personas que de noche se buscaban 7 mil, 8 mil pesos? ¿Me ¿No entienden? 7 mil, 8 mil pesos, usted frenarlo de repente y ahora usted tiene que valerse por otra persona. Y te ha con los muchachos. O hacer otra ¿Eh? cosa que usted no hacía. No, también está trancado en su casa eh, con, con la no, familia y que, y que no es fácil que usted no está buscando lo mismo que usted se busca que se buscaba claro es verdad entonces mira también eh, eh déjeme saludar muchachos del sector nocturno que uh -huh. también están exigiendo ellos están exigiendo que Que no haga más toque de queda eh. eso lo vamos a hablar ahorita con el tema sí. de lo vamos a combinar con el tema de Watson eh, de, de, de, de quitar el toque de queda claro. pero sobre el caso de, de este joven de que hizo, eh, que cometió eso. Parece ser, él no va a ser bueno, la intención de El él, físico de él tiene algún trastorno. O alguna situación. Raro. O también, o detrás de eso tiene que haber algo. Mira. Porque es que yo no puedo creer que una gente que me diga a mí, porque, ah, porque amaneció con el diablo emprendido, ya por eso le va, va a matar todo el mundo. En cámara. Sí, la, Jorge Luis. El único que puede hacer eso cuando le daba la depresión, cuando Felipe había pedido, Pero cosas así no pasan. Cosas así no pasan. ¿Digue? Cosas así no pasan. Entonces, bueno, Y cuando ya. él mandó a tomar imágenes también Camino. para allá arriba. <risa> <risa> en cámara.net. Entonces, entonces... Claro entonces, ya. ahora miren, yo lo que creo, yo lo que creo que... Estamos en una situación... Y que cualquiera puede No se mató... Presente. Porque en situaciones... El tipo sí, es de un tiro... Es raro... El tipo es de un tiro... Eso hay que tener cuidado... Ay, mí, a, a, debe haber algo... Un robo... O algo después medio... En ese momento O le descubrían algo... Al, o descubrían un robo... Eso está como... eso te Está digo raro... Que, cuando le copian el hombre allá... Los tickets de gasolina... <risa> ¿Te entiende? Entonces... Algo raro pasó ahí, que de la, de, de la nada fue a pa, vino y y, y, metí, y y el tipo mató a gente. Son tres, no y tiró la cabeza, uno, que no fue un pollo. No fue uno, no, fue en tres personas que mató. Señores, vamos a, de una vez con la pausa, y con lo que todo el mundo espera cada lunes. ¿eh? El top five, five, five lo que five, ha dado five, la pámpara, porque miren lo que five, pasa. Five, five, Yo voy a hacer algo, voy a hacer un comentario de esto. El top five no es, oye, usted tiene que aprender lo, lo que son los top five. Tiene que aprender de analizar videos. Usted no puede estar bien con todo el mundo. Si el, usted está bien con todo el mundo, no trabaje en medio de comunicación. Esto es para evaluarlo. Los muchachos que sacaron videos recientes y los que tengan el mejor alcance son los cinco que se ponen. Esto no es que para poner todo y es que uno quiera, no. Esto es evaluado, evaluado por, nuestro, por nuestra analítica. ¿A usted no le gusta nuestro método? Bien, Eso es su, ese es su criterio. Nosotros tenemos otro criterio. Esto no es para quedar bien con todo el mundo. Esto, esto es para trabajar. Así que, de una vez le vamos a poner la, pa, la pausa y luego de la pausa viene lo que todo el mundo espera cada lunes, el top five, five, five. de Telenor. los five.